Compañeras, compañeros afiliados al sindicato de ELA, desde aquí, desde el Uruguay, vaya un apretado abrazo de la Central de Trabajadores del Uruguay el PIT-CNT en el marco del decimoquinto Congreso de ELA. Esperamos que el mismo, sin duda, reafirme el camino que ELA siempre ha recorrido en defensa de los intereses y los derechos de las y los trabajadores vascos. Por supuesto, además, existe una hermandad entre nuestros pueblos. Muchos vascos han venido a estas tierras y han dado lo mejor de sí para que el Uruguay florezca. Y también sabemos que hay muchos compatriotas nuestros que hoy viven en Herria y sueñan y sienten junto a ustedes. Por lo tanto, de nuevo, felicidades en vuestro decimoquinto congreso y casi desde el alma decimos con fuerza, Goraela, Gora Eucanería.